En este canal aprenderás todo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas. Se tratarán temas como la educación de calidad, energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsable, entre otras. Si te interesa y quieres aprender más, pásate por nuestra página web, que la encontrarás en la descripción.